Moradores de la comunidad de Matuán del municipio de Pimentel reclaman a las autoridades de obras públicas el reparar el tramo carretero que comunica este municipio con el de Las Guaranas. Aseguran el mismo fue deteriorado por camiones de carga pesada cuando asfaltaban calles de Caobete y Los Limones. A, a los principios vinieron a la calle, lo que hicieron fue un callejón, que no cabe ni siquiera dos vehículos, que siempre lo vemos Tienen que meterse a los patios para poder dejar que otro vehículo pase. Y además, que la carretera está muy destruida. Según pasan los vehículos hacia aquella carretera y no quieren dejar de hacer nada. Y nosotros solicitamos que tienen, aunque sea, tienen que arreglarla. Que la pasadera de los camiones la dañaron. Entonces está dañada intransitable. Está. Si usted camina más para allá, usted se dará cuenta de los espacios que hay dañados. Está completamente dañada. No hay doliente. Las autoridades parece que no tienen la vista bien puesta o se hacen de la vista gorda. El caso es que está intransitable, usted está mirando la situación. usted camina el tránsito y se dará cuenta. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.